hola muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno a este puntecito vinimos hace dos días y estuvimos saltando justo desde desde ahí vale desde estos huequecitos y ahora vamos a intentar saltar desde desde ahí arriba vale desde ahí arriba eh, son como tres veces la altura pero yo creo que, que va a ir bien porque hay bastante profundidad, hay como 6 metros de, de profundidad. Lo que sea sí hay que echar huevos para, para saltar desde de, de, de tan alto porque yo qué sé, creo que son alrededor de 15 metros eh, la altura que tiene y más o menos donde yo he saltado son, son 4 metros. Entonces, bueno, es bastante, bastante altura Pero digo yo que con los huevos que le saqué para saltar al puentín, ¿vale? Porque hicimos puentín desde, desde 100 metros de altura Pues, no, bueno, sí, desde 160 metros, es que no sé, no Yo creo que eran 100 metros de altura, sí Pues desde 100 metros de altura, pues esto esto no es nada, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, no está saltado a ninguna cuerda, a ningún arnés ¡Tres! Pero al menos tienes el agua, ¿no? En lo que es el puentín que hicimos el año pasado eh, Estás atado a una cuerda, pero lo de abajo era todo de la todo piedra Entonces es como que tu cerebro se bloquea y dice No saltes porque como falle la cuerda o algo Pues te estampas contra el suelo ¡A tope! tiene tienes el agua el caso es que bueno pues aún así da, da miedo porque claro, es un planchazo o algo de eso es como caer contra hormigón así que hay que caer bastante bastante plano eh, espero que no nos dé ningún problema aquí vale porque no sé si lo veis ahí en el codo tengo dos puntos de sutura porque cuando estuvimos subiendo por aquí justo estando subiendo por aquí pues me di con una piedrecita y, y bueno, pues me hizo este, esta pequeña esta raja que tengo aquí, esta pequeña brecha y, y bueno, te, también se me metió una pequeña piedra ahí dentro, dentro de la herida y bueno, me lo sacaron con, con unas pincitas y me pusieron dos puntitos, pero fue todo, todo muy rápido y, y no hubo ningún problema. Y ahora pues esperemos que no me tengan que sacar del agua el equipo de salvamento. Pero bueno, yo creo que todo va a salir bien. Lo que pasa es que hay que echarle huevecines. <ríe> bueno, pues nada, vamos a ello. siempre es atreverte a, a dar el pasito hacia adelante, pero luego es dejarte de caer. Lo que sí es que ves que todavía no llegas, no llegas, no llegas, no llegas. Y, y es como que da mucha, mucha impresión porque parece que estás en caída libre y que, y que te vas a morir antes de, de llegar al suelo. Pero bueno, una vez que, que ya tocas el agua, eh, pues ya te sientes más relajado porque el golpe no, no es muy fuerte. Además, como llevo las zapatillas estas, pues no hace demasiado daño, digo que he saltado desde algún sitio alto a, al suelo y, y, la, y el impacto es más fuerte. Aquí como, como está chocando contra el agua pues no te, no te hace daño en los pies. Lo malo sería pues eso, que cayeras en planchado o que cayeras a lo mejor con los brazos abiertos porque con, con la presión pues te haría que los brazos estuvieran hacia, hacia, hacia arriba, pero si más o menos te, te cierras y y te tapas la nariz porque otra vez me ha pasado de saltar desde algún puente y que todo el agua se metiera en el cerebro Y como que te quedas tonto, a lo mejor es por eso que estoy así, de loco, saltando desde, desde el puente Pero la verdad es que la adrenalina es bastante grande Y la verdad es que me, ha... me alegro de haberme quitado esa espinita de, de, de haber saltado <risa> Después de habernos pegado unos chapuzones y de haber saltado desde el puente, ahora vamos a intentar hacer este largo que es de un lado de la orilla al otro, que son como 100 metros o así, eh, redondeando, pero probablemente sea más de, más de 100 metros por lo que estoy viendo, porque el puente más o menos este que hay aquí de Hormigón son unos 200 y pico metros y, y bueno, puede ser que, que la distancia sea mayor. Vamos a ver qué tal... ¿Qué tal llegamos? Porque yo hace mucho que, que no nado Así que no sé lo que se puede esperar Bueno, pues nada, me pondré estas gafas de bucear que, que te sacan los ojos <ríe> Y a ver qué tal Un minuto catorce segundos, Un minuto y medio. dos minutos madre mía qué velocidad a la boca arriba espaldas respirando profundo ahí se ve un puntito que es la barbilla Ahí se le oye chapotear, porque no ver se le ve, una cabecita ha salido, ya está, abraza. A crulls. no, eso es crols, Papa, tres minutos. 3 minutos Pasa que ya va haciendo pie ya hace pie ya llegó la otra orilla 3 minutos Tres minutos 18 segundos bueno pues nada, esto ha sido todo por hoy la verdad es que ha sido divertido saltar desde ahí, impresiona bastante lo que sí, en esta segunda vez he separado un poco las piernas, he ido como un poquito más descontrolado y lo que hay que hacer es más bien juntarse ahí a las piernas Intentar entrar como a un palillo Pero esta segunda vez ha sido descontrolado y, y me ha dolido un poquillo lo que son las ingles eh, No lo que son los huevecines, los círculos sino, sino más bien que como se para las piernas Pues cada pierna se ha ido hacia, hacia un lado Y ha sido un poco más caótico Pero también ha estado, ha estado divertido Lo que sí, bueno, ya voy a descansar y, y a saltaré otro día eh, lo que sí bueno, ahí veis, no sé si lo veis ahí lo que digamos que he puesto es una boya es una, una roca con una especie de botella de agua, una garrafa de agua que más o menos me indicaba el camino o más o menos me indicaba el sitio, el lugar donde podía saltar porque bueno, aunque el sitio es bastante profundo hay como unos cuantos, unos cuantos metros, unos 6 metros o así de profundidad. Eh, está bien haber buceado antes y haber vigilado que no hubiera ninguna roca ni, ni nada que te pudiera hacer daño a, al caer. Así que dentro del que cabe todo ha salido, ha salido bien, aunque da mucho susto. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!